El miércoles 14 de junio, amigas y amigos, muy buenas noches. Damos paso a los titulares. Fiscalía Provincial de Pichincha allanó oficinas del Metro de Quito. Vicepresidente de la República sostuvo una entrevista en Radio Capitalina. Hoy se conmemora el Día Mundial del Donante y en lo internacional muere el autor del tiroteo que hirió a un congresista republicano. Empezamos con la información. La fiscal provincial, provincial Tania Moreno realizó el allanamiento a la empresa Metro de Quito, esto en torno al caso Odebrecht.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 El vicepresidente de la República, Jorge Glass, sostuvo una entrevista con Radiovisión, en donde descartó tener cualquier tipo de vinculación en casos de corrupción. Sobre supuestas negociaciones de contratos. Se construye el imaginario, estimado Diego, de que en la vicepresidencia hay una enorme mesa donde yo estoy negociando petróleo, construcción de hidroeléctricas, construcción de termoeléctricas, de multipropósito, y no es así.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 Se trata de implementar nuevas modalidades que sin precarizar permiten, como ya señalé, dos objetivos fundamentales. El primero regularizar lo irregular y por otro lado generar nuevas plazas de trabajo que hoy día no existen. Entonces, de ninguna manera la idea es sustituir lo que ya existe. La idea es mejorar lo que ya existe, regularizar lo irregular y por supuesto generar nuevas plazas de trabajo en un número no menor a 250.000. También se refirió a la cantidad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 con la información. Cada 14 de junio, el mundo conmemora el Día del Donante. Esta fecha tiene como objetivo dar a conocer las necesidades de disponer de sangre para salvar vidas. ¿Qué puedes hacer? Dona sangre. Dona ahora. Dona a menudo. Es el nombre de la campaña por el Día Mundial del Donante de Sangre que en este año se enfoca en los desastres naturales que han provocado más de un millón de víctimas mortales y en emergencias que anualmente superan los 250 millones. Esta fecha es impulsada por la Organización Mundial de la Salud con el fin de reconocer a aquellos donantes voluntarios que asumen la responsabilidad social de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Este es el momento de que nos... Unamos todos a ayudar al país, hermano, ya que estamos viviendo una situación muy delicada y la verdad es que... Lo mejor es ayudarnos entre todos, ya que somos hermanos. En el caso de Ecuador, la donación voluntaria se ha incrementado del 60,10% en 2014 al 70,39% en 2016. Esto significa que del total de donantes que hubo en estos años, existió un incremento de quienes donaron de manera voluntaria, frente a los que lo hicieron como compensación o para familiares. Estamos contentos porque por lo menos puedo donar algo, puedo servir de ayuda para los que necesitan allá en, en nuestras costas. El deber de todo ciudadano es aportar de la forma que pueda, desde lo mínimo hasta lo máximo, de acuerdo a las posibilidades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud... Una base estable de donantes voluntarios no remunerados que donan sangre con regularidad permite garantizar un suministro fiable y suficiente de sangre no contaminada. Este es el grupo de donantes más seguro, puesto que son los que tienen la prevalencia más baja de infecciones transmisibles por la sangre. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.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 Seoul Food and Hotel es la feria de alimentos más grande de Corea del Sur, en la que participaron 10 empresas ecuatorianas de la industria de alimentos. En el evento, que contó con la presencia de 54,200 visitantes de 39 países, se exhibieron productos como café, frutas no tradicionales, barras de chocolate quinoa, entre otros, que alcanzaron expectativas en ventas por más de 1.5 millones de dólares, según informó el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador. Según cifras del Banco Central del Ecuador, en los últimos seis años, las exportaciones no petroleras hacia Corea del Sur se han incrementado a una tasa promedio anual del 23%. En 2016 se exportaron 81 millones de dólares hacia este destino, siendo los camarones y los langostinos los productos con mayor participación. Así también se registró el ingreso de nuevos productos, entre los que se destacan rosas frescas y plátanos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 22 minutos, hacemos una nueva pausa. Quédese con nosotros, al regresar tendremos las noticias del mundo.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 autor del tiroteo que hirió a un congresista republicano. Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya entregaron el 60% de sus armas. Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. el autor del tiroteo que hirió a un congresista republicano cerca de washington james Hodgkinson, de 66 años falleció por los disparos de defensa de dos policías del capitolio que resultaron heridos el congresista republicano de la cámara de representantes steve skellis resultó herido de bala en la cadera y ha sido operado el presidente estadounidense donald trump compareció brevemente para referirse a quien es el tercer republicano de mayor rango del congreso estadounidense congressman skellis is a friend and a very good friend He's a patriot, and he's a amigo, fighter. He will recover from this assault. De este and Steve, I want que you to know that no you have ciudad, prayers, not only of the entire, entire city behind you, but of an entire nation, and frankly, the entire world. El tiroteo se produjo en un campo de béisbol de Alejandría, cerca de Washington, donde estaban entrenando miembros del partido republicano para un encuentro benéfico anual previsto para el jueves. La policía ha reforzado la vigilancia en la zona del Capitolio. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregan el 60% de sus armas en una aldea del Departamento del Cauca. Los miembros de la misión de observación de la ONU que supervisan el proceso de paz están encargados del inventario. Pablo Catatumbo, comandante de las FARC, resumía así este gesto que ilustra el fin de 52 años este de acto, violencia. Las FARC queremos mostrarle al país y al mundo que estamos cerrando una página de la historia de nuestro país y empezando a escribir otra la de la paz. En la foto faltaba el presidente colombiano Juan Manuel Santos, que no pudo acudir a la zona de la entrega porque el mal tiempo le impidió, pero siguió el acto en directo desde Cali. Este, este acuerdo ha sido un buen acuerdo. El proceso prevé además la reincorporación de los más de 7.000 excombatientes de las FARC a la vida civil de aquí a agosto. Después se convertirán en una fuerza política organizada. Rescatistas trabajaban el miércoles en Bangladesh para encontrar víctimas de los peores deslizamientos de tierra en la historia del país. Más de 150 personas murieron por los movimientos provocados por fuertes lluvias monzónicas que arrojaron más de 340 milímetros de agua en 24 horas. La policía advirtió que el balance podría aumentar a medida que los rescatistas alcancen zonas de difícil acceso. La mayoría de las víctimas se localizó en los distritos de Rangamati, Bandarban y Chitagón. Las autoridades abrieron 18 refugios en las zonas más afectadas, en los que se han evacuado unas 4.500 personas. Las lluvias monzónicas se producen dos semanas después del paso del ciclón Mora, que provocó al menos ocho muertes y dañó decenas de miles de viviendas. Wormbeer ya está en Cincinnati. El estudiante estadounidense ha llegado desde una escala en Japón tras su liberación el martes de la cárcel norcoreana en la que purgaba una pena de 15 años desde hacía 17 meses por robar un póster de propaganda. A pie de avión le esperaba una ambulancia. ¿En qué estado ha llegado? El gobierno estadounidense no da detalles sobre la salud del joven. Está de vuelta a casa y pronto se reunirá con su familia. Entre tanto, continuamos dialogando con el régimen de Corea del Norte acerca de la liberación de los otros tres ciudadanos estadounidenses que siguen detenidos. No haremos comentarios sobre el estado de salud del señor Warmbier, por respeto hacia él y a su familia. La prensa estadounidense afirma que Pyongyang ha entregado al joven en coma. Haría más de un año que Warren Beer se encuentra en ese estado desde que contrajo botulismo poco después de aparecer en el juicio en su contra en Corea del Norte en marzo del año pasado. Aquí cerramos esta entrega informativa. Gracias por habernos acompañado. Me despido deseándoles una excelente noche. Que descansen.